Bienvenidos al mes de los chollos, chollos, chollos, chollos. Sí, es el mes del Black Friday. ¿Estáis listos? Soy Carlota de Onyad y en el Bruta like de hoy os voy a explicar lo más importante sobre el Black Friday para vuestra empresa. Es decir, qué estrategias podéis seguir, cómo utilizarlas para aprovecharlas al máximo y captar el mayor número de clientes y luego os daré algunos tips sobre cómo Oniad podemos ayudaros a potenciar toda esta campaña. Así que llegad hasta el final del vídeo, porque merece la pena. ¡Comenzamos! Supongo que a estas alturas ya sabréis que es el Black Friday, pero por si acaso voy a hacer un poquito de hincapié. Bien, el Black Friday es el último viernes del mes de noviembre y se caracteriza porque las empresas, generalmente tecnológicas, pero ya se ha expandido hasta todo tipo de empresas, hacen unos descuentos y unos chollazos que son una auténtica locura. Entonces, si eres un consumidor, un usuario que quiere probar un nuevo servicio, un nuevo producto, eh, brutal. Porque los precios que tienen ese día son inigualables. Así que es normal que ese día se potencien las ventas de casi todas las empresas. Vamos, ¿lo que viene a ser hacer el agosto? Pues en el Black Friday. Así que, como es tan importante para cualquier negocio, este día tan especial... Os voy a explicar qué tipos de campaña podéis hacer para potenciarlo con vuestro negocio. 1. Tipos de campaña que podéis hacer. El primer tipo de campaña que se me ocurre es una campaña de intriga. Es decir, no decir directamente cuál es el descuento que vais a aplicar, sino que sea como un aliciente para que las personas busquen información y contacten con vosotros. Así conseguiréis bastantes leads. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo. Imaginaos que tenéis una clínica dental. Entonces, anunciáis que por el Black Friday va a haber unas sorpresas tremendas, que contacten con vosotros. Entonces, a esto le dais una buena comunicación y la gente tiene ciertas expectativas, tiene curiosidad, quiere saber más. Entonces hará lo posible por contactar y descubrir qué pueden llegar a ganar. Segundo tipo de campaña que podéis hacer es todo lo contrario a la que os acabo de explicar. Y es apostar por una promoción o un descuento, por ejemplo, una rebaja en el precio del 30% e ir a machete con ella. Entonces, ¿cómo lo haréis? Le daréis comunicación en todos los soportes o medios publicitarios que queráis o incluso con email marketing, por ejemplo. La estrategia y las acciones dependen de cómo queráis impactar a vuestro público objetivo, pero con este tipo de campaña tenéis que tener claro cuál es el descuento y cómo lo vamos a comunicar, para que a nadie le quepa la menor duda y vean que realmente es una oportunidad que tienen que aprovechar. El tercer tipo de campaña que os voy a explicar es para impulsar el uso de un producto o de un servicio, es decir, atraer a nuevos clientes. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues o bien con un descuento o bien con una promoción o con un regalo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pueden conseguirlo? Pues haciendo su primera compra o usando por primera vez ese servicio. Un ejemplo muy bueno, por ejemplo, ayer vi a Vital Vitaldent, a la clínica dental, que ofrecía un regalo que era una pulsera de estas inteligentes, a todos los que fueron por el Black Friday. Aunque no esté directamente relacionado con el producto o servicio, es un impulso que hace que la gente, puede ser que al verlo, diga oye, pues voy a probar porque total tengo que ir al dentista igual, aquí me regalan una pulsera, me voy ahí. Y en cuarto y último lugar, podéis hacer una campaña que sea para premiar la fidelización de los clientes que ya compran vuestro producto o que ya usan vuestro servicio. Segundo y muy importante, cómo hacer tu campaña para el Black Friday. El primer paso, y siempre insisto muchísimo en esto, es establecer unos objetivos claros que se alineen con tu estrategia para este día, porque de nada sirve hacer unas promociones o unos descuentos de escándalo, pero que sean como pollo sin cabeza, para que me entendáis. No, hay que centrarse. Vale, yo hago un descuento, pero ¿por qué? ¿Qué quiero conseguir? que prueben mi producto, que me llamen, que se registren, ¿vale? Todo esto tiene que estar muy bien alineado porque si no, nada tiene sentido. Para esto es indispensable que fijemos bien el target al que nos queremos dirigir. Es decir, ¿yo qué quiero conseguir? ¿Clientes nuevos? Vale, pues me enfoco hacia allí. ¿Qué quiero? ¿Potenciar que la gente me vuelva a comprar? Pues me enfoco hacia allí. ¿Vale? O sea, el público objetivo es fundamental para que no se confundan los mensajes. Si por el contrario queréis hacer una campaña generalista, entonces podéis usar vuestras armas a tope, todas ellas a la vez y de forma simultánea. Pero si no, os recomiendo que segmentéis muy muy bien para que no haya líos ni confusiones y que establezcáis bien las condiciones y los términos de la promoción. Eso es súper importante. Segundo paso para establecer una campaña el copy, el mensaje y las acciones que vamos a hacer. Cómo nos vamos a anunciar, dónde, los medios, el soporte. Este sería el tercer paso. Puedes hacer muchísimos tipos de campañas publicitarias para dar a conocer esta acción. Puedes anunciarte en OniAds, en Google Ads, Puedes anunciarte en redes sociales, en Facebook, en Instagram... Tienes muchísimas opciones disponibles. Tú lo que tienes que hacer es elegir cuál va a ser más rentable en función de datos y análisis que tengas de otras campañas o si no has hecho ninguna, probar un poquito con todas, escoger e ir al grano. Y otra opción muy buena es combinar varios tipos de publicidad porque así aumentas el impacto. Y por último, es vital que establezcas unos KPIs unos indicadores de rendimiento para saber cómo está funcionando tu campaña. Porque si inviertes muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos, tanto de dinero como de horas de trabajo, tienes que saber si funciona o no para poder replicarlo en otras ocasiones o durante el resto del año igual te interesa hacer otra promoción y ves que esto ha funcionado porque te has anunciado has dado en el clavo con tu público objetivo. Entonces, si no medimos, no podemos mejorar. Así que es muy importante tener controlado todo el proceso para saber por dónde tirar en el futuro. 3. ¿Dónde anunciar tu campaña para el Black Friday? Como comentaba anteriormente, las opciones son pff, múltiples. Puedes hacerlo en medios online, en medios offline. Pero sí que es cierto que yo he visto un artículo de Ciberclick, que está súper bien, sobre el Black Friday y qué tipos de soportes y de medios publicitarios, de acciones, están cobrando más importancia. Por ejemplo, el display ha crecido en torno a un 23% en el Black Friday. Las empresas cada vez invierten más en este tipo de publicidad. Display son los anuncios que hacemos en Unidad. Cuando tú te metes, por ejemplo, en el mundo.com y vas navegando por esa página web que te van apareciendo pues, anuncios en función a búsquedas que hayas hecho o cosas relacionadas con tus intereses y comportamiento. Pero bueno, por hacer una lista y aclarar qué tipos de cosas puedes hacer y están teniendo más eficacia en relación a este artículo de ciberclick que os comentaba, podéis hacer desde Google Ads, Oni Ads, que sería el display, podéis hacer colaboraciones con otros medios para que coloquen un enlace hacia vuestra página podéis utilizar las redes sociales. Instagram Ads lo está petando. Por ejemplo, con Facebook Ads podéis hacer también concursos en redes sociales que potencien la interacción con vuestros clientes y también para hacer como un apoyo a todo eso, podéis hacer una campaña de email marketing a vuestros contactos y a vuestros clientes, a personas que ya se han interesado por vuestros productos. Aunque sin duda, si queréis ampliar el alcance de esta acción para el Black Friday, lo que os recomiendo es que hagáis una campaña integrada, que invirtáis un poquito en cada una de los diferentes soportes o formas que tenemos de hacer publicidad que os acabo de enumerar, porque así tendréis muchísimo más impacto. Al final, en cuantos más medios estés, más reconocimiento vas a lograr, más alcance va a tener tu marca, más alcance va a tener tu producto, porque impactas a una persona en diferentes soportes. Y ya para finalizar, os voy a explicar... ¿Cómo usar ONIAD para reforzar vuestra campaña del Black Friday? La primera campaña que se me ha ocurrido es de prospección y de branding, es decir, dar a conocer vuestra marca, vuestra oferta o vuestro producto. ¿Cómo? Pues seleccionando los medios en los que queréis anunciaros. Si tenéis, por ejemplo, un negocio local o un negocio generalista, podéis elegir también el tipo de geolocalización. Es decir, ¿dónde se van a mostrar vuestros anuncios? La zona geográfica, me refiero. Entonces, por ejemplo, si actuáis solo en Madrid, podéis señalar que vuestros anuncios se muestren solo en la Comunidad de Madrid. Aunque se muestren en El Mundo, en Marca, en la revista Cosmopolitan... O sea, podéis segmentar... Tanto como queráis, hasta código postal. La idea de una campaña de prospección es captar nuevos clientes. Entonces podéis enfocarla a medios generalistas y donde deis a conocer el descuento tan atractivo que estáis aplicando o el regalo que van a conseguir si prueban vuestro producto o servicio. La segunda campaña que podéis hacer con Oniad es una campaña de retargeting. ¿Alguna vez os ha pasado que habéis hecho una búsqueda, por ejemplo, zapatillas, adidas, modelo, Stan Smith? y de repente no han parado de perseguiros anuncios de esas zapatillas por todas las webs que ibais visitando. Bien, en eso consiste el retargeting. Lo que yo propongo es que con todo el tráfico que hayáis conseguido llevar a vuestra página web con la campaña de prospección, a todos esos les persigamos con los anuncios. Así conseguiréis estar siempre en la mente de vuestros clientes y que os tengan en cuenta para el Black Friday con el pedazo de descuento que les vais a hacer. Y por último, si lanzáis una campaña de mailing masivo a vuestra base de datos, podéis insertar un píxel de seguimiento para hacer retargeting a todas las personas que abran ese correo electrónico. ¿Esto qué implica? Pues que todas las personas que hayan abierto este correo verán vuestros anuncios en los medios que visiten después en resumen tres opciones de campaña la primera que es de prospección que sería para atraer tráfico a vuestra página web la segunda de retargeting que es para todas las personas que hayan visitado vuestra página que vuelvan a salirles vuestros anuncios y, por último, retargeting email para las personas que abran vuestros correos electrónicos. Si tenéis cualquier duda sobre toda la información que os acabo de facilitar para aprovechar al máximo el Black Friday, no os cortéis, contactad con nosotros, que estamos aquí para eso, para ayudaros en lo que necesitéis. ¡Hasta luego!